Hola, soy Chepe Carlos de ALSRB y bienvenido a una serie completa. Sí, gente, completa es cómo hacer un web server con el SP82 y el SP32. Esperen, para los dos, sí. Esto va a servir para ambos circuitos, ambos controladores, y me ha costado, por lo cual si les gusta este video y sé que les va a gustar, denle like hasta ahorita porque va a ser completito. ¿Qué vamos a ver en esta serie? Un par de cosas. Uno es cómo lanzar una página web desde el ESP, cómo poner un nombre local o MNS, que es súper cool, cómo poner IP fija para la gente que le gusta la IP fija, cómo guardar memoria dentro del ESP para que si se va la luz y regrese, vuelva a encender o a controlar las cosas de manera automática y en modo avanzado a nivel DIOS y tal vez cosas extras que quiera grabar. dónde sale esto? Gracias a Ramos, el compañero que nos compartió y nos mandó un cafecito. Nos dio energías para hacer esto y vamos a sacar un super curso. Este video, yo sé, es largo, veanlo abajo, ni modo. Pero lo que sí es, es bien explicado, el código súper limpio, diagramas, amor, y no sé qué más vamos a enseñar. Empecemos. Para este proyecto vas a ocupar ya sea el sp 8266 o el SP32. Cualquiera de los dos que tengas a tu mano va a servir el mismo código sin hacer ninguna modificación. Yo los códigos voy a poner en la descripción, igual como este diagrama sin descargarlo y monitorearlo. Por lo cual vamos a hacer una prueba muy simple, vamos a hacer solo un LED para poder encender y apagar utilizando una página web, ya sea en nuestro celular, en la computadora o en nuestro reloj. Donde sea que tengamos otra página. Eso sí, lo vamos a hacer local. Mira acá hacer, no tenemos nuestra red, nuestro router le va a dar una IP Dinámica ahorita nuestro SP para poder trabajarlo. Le voy a decir de aquí para adelante SP, ya sea el 82 o el 32. En mi caso, yo tengo ambos listos para poder trabajar. Aquí ven que tengo SP82, no, SP32 y el 82. Yo lo puedo dando vuelta, conectando USB y dándole vuelta para poder probar con ambos los códigos. Todos los códigos, como digo, van a funcionar para ambos. Recuerden que cada uno de los SP tiene diferentes cosas para poder trabajar. Uno trae más Bluetooth, uno trae Wi-Fi, uno trae más memoria, más PIN y más cosas, pero teóricamente son similares. Ahí depende para qué proyecto quieren hacerlo, pueden usar uno o el otro. En mi caso, yo voy a enseñar con los dos. A mí lo personal me gusta el más al 82 porque es más barato, pero cuando quiero algo fuerte y poderoso, uso el 32 porque trae más memoria y más cosas internas. Vean la serie inicial para que puedan ver todo esto que vamos a mostrar. Va a estar en la descripción para poder trabajarlo. Les recomiendo que vayan a ver los capítulos anteriores de esta serie. Son un montón pero le va enseñando parte por parte cómo vamos mejorando el proyecto. Los que ya están publicados les va a enseñar cómo usar multi-hardware ya que pueden subir el código al SP82 o al 32 y que el sistema escoja diferentes librerías diferentes archivos para cada uno. Y multi wi te va a permitir cuando estás haciendo pruebas tener la red de tu casa, la red de tu lugar de trabajo y la red de colegio o universidad. Así no tienes que volver a reconfigurar las informaciones de tu SP. En este video específicamente vamos a ver cómo hacer la página web usando el código anterior como base. Por lo cual vuelvo a recomendar que vayas a verlo Está el link en la descripción. Aquí está el código que, que dije que iba a copiar del anterior. Y de este voy a empezar yo a agregar unas cuantas cosas extra para poder hacer la página web. Voy a ir explicando parte por parte cómo se hace el código, pero no te preocupes si sos nuevo iniciando. Si sos un poquito mayor y ya llevas poderes y conocimientos, tranquilo, también voy a explicar lo más rápido posible de mi parte. Antes de empezar a escribir el código, tengo que explicar cómo sirve un servidor web, que no es trivial. La cosa que estamos acostumbrados a usar nuestra internet, a usar navegar, a usar Google. Y no nos podemos pensar en el momento cómo funciona internamente. Y les voy a decir, es herramienta no intuitivo cómo funciona pero no preocupen yo les enseñaré parte como parte cómo se usa el internet yo sé un vídeo de cómo se usa el internet <risa> supongamos que quieren entrar a esta noche de programación que no tengo todos mis tutoriales y guías y más cosas geniales por ahí link en la descripción también Le da enter se abre la página web magia vamos a ver cuáles son los pasos para que esto haya pasado, cómo responde el servidor, qué hace, cuáles son las conexiones y cómo se envían los datos. Actualmente usamos HTTPS, que es el protocolo más genial y cool que existe para mandar cosas seguras. Y recomiendo que siempre que usen una página, intenten ver si tiene HTTPS más si hacen compras. Solo para esta explicación voy a enseñar un poquito el viejo porque es un poquito más simple y es básicamente lo mismo. Nuestro Arduino usa HTTP para poder servir o dar las páginas a los clientes que vamos a utilizar. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipervínculos. Yo sé, un nombre súper archivo y super cool pero eso significa. Es el protocolo que usa para todas las cosas de web que ven los clientes. Nosotros somos un cliente, nosotros vemos la página web con su celular o nuestra su computadora. Supongamos que quieren entrar a la página, como hice ahorita el ejemplo, solo puse una dirección en el navegador, le di Enter y ya entramos. Si no, vamos a hacer esos mismos pasos de este lado del servidor. ¿Qué tiene que ser el servidor o la computadora que está sirviendo mi página? En mi caso, yo uso un hosting gratuito en GitHub, pero va a ser igual para cualquiera, ya sea Windows, Linux o Mac o el servidor, va a ser lo mismo. Incluso también para un Arduino. Hay cuatro pasos que hay que seguir para hacer esto. Incluso tapando uno y no hay cuatro pasos. Hay que ser uno por uno y si alguno falla, no va a funcionar la página web. Punto. porque hay que hacerlos igual nosotros en el circuito para regresarlos Voy a mostrar ahorita cuáles son los pasos. Estas diapositivas van a estar en la descripción pues también son un docente y quieren usarla con sus estudiantes. Paso número uno. Abrir la conexión. Nuestro celular abre o la computadora. Una conexión con el servidor. Le decimos en qué puerto queremos usar. Normalmente para HSP, usamos el puerto 80 y decimos qué protocolo. Ese es el paso número uno. El paso número dos es enviamos una solicitud. La solicitud tiene que tener un formato específico. Si ese formato viene equivocado, no vamos a poder responder o va a, dar, o va a fallar la conexión. La primera línea de esta solicitud dice qué formato estamos usando. Aquí ven que usamos un GET. Hay un montón de formatos o, o, o formas de información. El más sencillo, más simple es el GET. Vamos a ver otro en otro video más adelante de esta serie. Y espérenos, pues no se han suscrito aún. Después le decimos que queremos pedir. En este caso, le pedimos index.html, que es la página inicial. Le podemos pedir también la página de fotos, la página del blog, otras páginas con el pleca. Esto es lo que solicitamos que el servidor nos devuelva. Recuerden, el servidor se llama. Noche Promocion, y todo lo que viene después de nochepromoción.com es lo que nosotros solicitamos o, o mandamos a pedir. Después pedimos el protocolo y con qué versión del protocolo. De ahí seguimos un montón de líneas, ya la voy a mostrar yo en mi código Arduino ¿Qué otras cosas mandan en el navegador. Dicen que quieren solicitar, dicen el qué tipo de celular son, si un iPhone, si un Android, qué tipo de de lenguaje utilizan, qué tecnología están usando y un montón de otras cosas que son cool puede descifrar de dónde viene la gente. Tal vez se dan cuenta que ustedes entran en su celular la página se ve diferente de cuando entran en la computadora. Esto es porque como ustedes le mandan esa información la, el servidor se puede adaptar a ustedes para que sea mejor su experiencia. Nuestros ritmos no vamos a hacer nada de eso pero podríamos hacerlo si queremos, ¿verdad? Algo súper, pero súper importante que tienen que tomar muy, pero muy en cuenta es que al final viene un salto de línea, un enter. Este enter es que vamos a usar nosotros también para confirmar. ni es que La última línea no hay nada, solo hay un Enter. Es una línea en vacío. Esta línea en vacío te deja descifrar que el mensaje ya terminó y ya podemos responder nosotros a cliente tranquilamente porque ya terminó de hablar. Hay que ser muy respetuosos de los clientes y nunca hablar cuando están hablando, específicamente cuando están poniendo código. Vamos a esperar a que el cliente termine de mandar toda su información y cuando termine de mandar, le vamos a responder. No vamos a interrumpirlo, a la mitad que ya está hablando le vamos a responder con nuestro código. Para el paso número 3, ya sabemos que quiere el cliente, le vamos a responder. Eso sí, tomen en cuenta que no solo le mandamos el HTML tal vez usted diga, ah, le voy a mandar HTML, JavaScript y CSS. No. También hay que mandarle cabeceras para decirle al cliente más información para que él pueda estar tranquilo. Uno es, hay que decirle, ok, que todo está bien, que no es un 404, no encontró una página. Le mandamos a decir qué protocolo estamos usando, también le decimos la fecha, incluso si se en un Windows viejo, XP, ya sé, estoy un poquito viejo que uno sabe XP yo, si tenía mala fecha, su navegador explotaba. Incluso si se conectan servidores que están mal hechos, posiblemente su, su celular o computadora o lo que estén usando, diga, que esta página está mal. ¿Por qué? Porque la fecha está correcta con la que yo tengo. Le piden también qué tipo de mensaje es y cuántos caracteres llega. Y después de esto, nuestro navegador viene y agarra toda esta información y la dibuja bonito. Le pone los iconos, le pone las imágenes, le pone GIF animado y todas las cosas geniales. ¿No? Esos son los cuatro pasos que hacemos cuando entramos a una página sin importar cuál sea. Uno, Abrimos la comunicación. 2. Enviamos la solicitud. 3. Recibimos la, el mensaje de la respuesta. Y 4. Dibujamos o hacemos un DOM. El DOM es el que se encarga de dibujar la interfaz gráfica o la ventanita en base al HTML, ¿verdad? Veamos ahora cómo vamos a hacer este algoritmo en nuestro Arduino. Porque como nosotros usamos Apache, otros servidores, Unix, otra cosa que utilicemos, no tenemos que hacer esto en nada. Pero nosotros nos va a tocar en nuestro circuito hacer lo mismo. Es abrir una conexión, esperar que esté esperando el cliente, contestarle en un momento correcto y verificar esa salto línea que es sumamente importante. Para esto, gente, he hecho un flujograma, yo sé. No quiero mostrar el código un solo porque puede ser un poquito difícil entender dónde va cada parte. Si ustedes son quien ve el código, pueden saltar a ese tiempo que está en la, ahorita en la pantalla. Pues no, eso acompañen porque les explico ahorita cómo va el flujo. Porque a la gente que se lo muestra la primera vez, se quedan viendo las estrellas. Y yo también la primera vez era un poquito difícil. por lo cual, vamos a intentar explicarlo de manera más simple y más linda. Aquí está el flujograma, yo se ve, se ve grande. Y también está disponible para su descarga por un dólar en link en la descripción. O lo pueden dar a captura de pantalla. Solo es una broma por si ustedes quieren apoyarnos de esa manera, lo pueden hacer también para que sigamos haciendo más videos. Expliquemos ahorita cómo es el flujo de nuestro sistema. Primero vamos a crear un cliente. Vamos a ver, hay un cliente. Si hay un cliente y el cliente existe, ni que alguien con su celular o la computadora se ha conectado a nuestro circuito. vamos a abrir la conexión. Si no, esperamos. No hay cliente, seguimos esperando. No hay cliente, seguimos esperando. Entra un cliente, vamos a avanzar en nuestro sistema. Y nuestro arduino va a estar esperando toda la vida. Hay cliente, cliente, cliente. Y cuando llegue un cliente, empieza el algoritmo o las funciones que vamos a utilizar para poder trabajar. ¿verdad? Eso es muy importante porque cuando en la primera parte del código vamos a implementar esa lógica. Después que ya hay cliente, vamos a hacer dos cosas. Cosas para confirmar que el cliente esté con nosotros y se porte bien. Uno es que no se tarde mucho tiempo. Si el cliente manda un mensaje muy, pero muy largo, o tal vez el internet de él es instable o algo así, si no estamos viendo a ese cliente, no podemos atender a otra gente. En la reunión que estamos hablando, tiene multicore, por lo cual sería muy buena idea, si el cliente tarda demasiado tiempo, matarlo y narguarlo fuera. Tenemos que venir de nuevo, deportar bien, ¿verdad? por lo cual vamos a llevar un reloj interno para guardar. Si el cliente pasa una cantidad de tiempo, castigarlo y también vamos a ver su mensaje. ¿Se recuerdan que dijimos que hay un mensaje que él manda, que es la cabecera, que manda Información de que quiere pedir, manda también información de dónde, quién es, qué es qué Android, Mozilla y todas las cosas, el lenguaje y todo eso. Esas líneas nos dicen la información que queremos otros procesar. ¿Qué información queremos como circuito, como un Arduino? Simple, queremos encender y apagar ese LED que está acá. Eso LED queremos encenderlo y apagarlo. Y no, si el cliente nos manda a encender, encendemos el LED. Si el cliente nos manda a apagar, apagamos el LED. Y no, Vamos a buscar esos mensajes nosotros y vamos a ver cada vez que nos mande una línea, buscar está encendido o está apagado. Es otra cosa nos interesa. Podemos hacer un sistema más inteligente. Y en este curso más avanzado, vamos a ver más cosas más adelante, como ver más tipos de mensajes. En este video, para hacer lo más fácil posible, entre comillas, solo vamos a ver encendido o apagado. Si el cliente aún está conectado, si no está desconectado y aún tiene tiempo, mira que aún no se le ha pasado su tiempo que le hemos dado, usted puede decir cuánto tiempo. Yo he ahorita medio segundo, si le tarda más de medio segundo, lo mando a volar y empezamos. Lo primero que vamos a hacer, el cliente está disponible. Como les dije ahorita, el cliente empieza a mandar mensajes poco a poco de cada que está hablando. No podemos molestarlo mientras está hablando o está empezando a procesar la información, por lo cual vamos a esperar a que esté disponible para poder hablar con él. Vamos a esperar y vamos a estar viendo un bucle aquí subiendo y regresando, subiendo y regresando, hasta que esté disponible. Cuando esté disponible, vamos a empezar a leer los mensajes que nos mandó. En Arduino nos va a tocar como si fuera la comunicación serial. Vamos a leer letra por letra cada mensaje. Sí, lo sé, va a ser tedioso, pero así es la forma de trabajar y vamos a hacerlo de manera correcta. ¿Qué vamos a leer letra por letra? Denme de a mostrarles este mensaje de acá. Vamos a otro leer letra por letra. Nos va a llegar primero la G, después la E, después la T, después un espacio, después la pleca, después la I y así sucesivamente letrita por letrita. Y la voy guardando en la línea. Va Venir la línea al principio va a decir vacío y después vamos a hacer línea igual. A la letra más la línea que teníamos antes. Vamos a hacer la G. Después, la letra es la E, la sumamos y tenemos GE. Después viene, viene la T, la sumamos también GET, GET. Y así sucesivamente vamos a ir sumando la línea. Cuando llegamos al final de la línea, vamos a hacer algo especial. Vamos a ver si el mensaje es el mensaje especial que tenemos. Y si no es el mensaje especial, borramos la línea y empezamos otra vez a guardar cada letra. Llegamos al final, confirmamos, borramos. Siguiente línea, confirmamos, borramos. Y así sucesivamente hasta la última línea. Si tenemos dos líneas seguidas que no tienen nada, ni es que terminamos el mensaje. Que llegamos hasta acá. Llegamos aquí. Regresemos al algoritmo para ver cómo se vería eso. Aquí vamos viendo. Eh, la letra es. El salto línea, si no es salto línea, la vamos a salvar, como mencioné yo ahorita. La vamos a hacer, la línea es igual a la línea anterior más la letra. Pero vamos a hacer, al principio está vacío, guardo la E, después la E, después la T, después el espacio, después el pleca. Así voy guardando una por una a dejar la lista. Cuando llega al salto de línea, que es el final de la línea, vamos a hacer dos cosas que son muy importantes. Uno es, ¿es la línea final? No, no es la línea final porque aún nos falta un montón de líneas. Vamos a verificar si ese mensaje incluye el mensaje especial que se llama apagar o encender. Si sí, es así, lo guardamos y borramos la línea para la siguiente línea no tenga ese mensaje. Eso seguimos haciendo un montón de veces hasta llegar a la última. Cuando ya terminamos de leer todo el mensaje que nos mandó el cliente en el celular o la computadora con su navegador, vamos a hacer un par de cosas. ¿Qué va a hacer? Encender el LED para encenderlo como está el estado apagado encendido, si es que se cambió y responderle al cliente. No le hemos respondido hace rato. Hemos estado procesando, y sumando y modificando todas las cosas. Responder que le vamos a mandar la página HTML con la cabecera especial. Y al final de todo esto, lo que vamos a hacer es parar el servidor, ya sea si nos salimos castigado lo paramos o si nos salimos porque cambiamos el mensaje en ambos casos hay que apagar el cliente porque si lo hemos encendido puede quedar trabado el por el circuito nuestro viendo a escuchar y después de hacer eso volvemos de nuevo a estar escuchando y esperando otro cliente ya que se conecte a alguien más y ahí seguimos para abajo ese es el flujo simple que les puedo sacar a entender pueden pausar el video pueden repasarlo para que entiendan ahora veamos con código que es la parte importante cómo implementar esto y vamos a ir a la par con este diagrama para poder explicando cuando escribiendo cada parte he decidido yo explicarle y escribiendo parte por parte no mostrarle todo el código completo si quieren ver todo el completo también está en la descripción como siempre les digo en noche de programación el código que estoy usando aquí es el código base que explicamos en la parte de web de multi wifi el video anterior, porque voy a usar ese video para empezar a agregar lo de web server o servidor web. No necesitamos agregar ni una librería extra para web server, ya viene incluida con las librerías del SP, que es esta o esta ahora. O aquí las dos, ya tenemos incluido lo que necesitamos. Lo que sí voy a hacer es que aquí estoy haciendo algo mal, que es que poner el, la contraseña aquí en mi código ahora. Y cualquiera la puede ver como ustedes ahorita y usarla para cosas malas. También te contraña a su celular y otras cosas. ¿Qué podemos hacer eso? Podemos moverlo a otro archivo para que sea más ordenado. Y cuando compartimos otra pantalla, otro código, otro amigo, no vean nuestra contraseña pública, ¿verdad? Lo voy a hacer también ahorita con el mío. Se van aquí arriba, le dan esta flechita, le dan nueva pestaña. Y en la parte de abajo aparecerá un nuevo texto, donde no te estoy tapando yo, a donde ustedes pueden poner un nombre. Voy a venir acá y le voy a poner data. H. En ese archivo especial voy a guardar yo mi contraseña y otras cosas especiales para no estar desordenado mi código. Ustedes pueden separar su código en diferentes archivos para que sea más ordenado y puedan tener... Digamos, aquí la función de la pantalla, aquí la función de de WiFi y otras cosas más adelante. Eso esperen en nuestro curso de Arduino. Le doy OK. Y me creo otra pestaña que se llama data.h. Aquí voy a crear mis contraseñas de mis redes. Como estamos en multi WiFi, vamos a poner más de una contraseña y más de una red. Aquí tengo yo las redes que estoy usando. Voy a usar solamente dos, pero ustedes pueden poner tres, cuatro, cinco, las que ustedes necesiten. Recuerden que vamos a poner el nombre de la red, el ssid y el nombre de contraseña, password. ¿verdad? En este caso, puesto que se suscriba, ya lo hicieron ver. Y la, la contraseña mía que no debería, no debería estar pública. Gracias ingeniero Juan por ocultarla. Ahorita lo voy a poner y voy a regresar al archivo anterior. El archivo ya fue salvado, le di control s, lo salvé en mi computadora, pero aún no está disponible para mi código. Debo decirle yo que quiero usar ese archivo y lo quiero importar. Lo vamos a hacer igual como importamos una librería, excepto que vamos a poner el nombre del archivo que yo he deseado. Recuerden, ese archivo se llama data.h. Arduino, por defecto, va a buscar el archivo que tenemos dentro en nuestro folder y después va a buscar librerías externas, ¿verdad? Tengan cuidado de poner nombres que usa a la librería que están usando, pero tengan mucho cuidado. Pongan un nombre propio, ¿verdad? Data.h, creo que no está usando Arduino, porque puedo usarlo eso para mi beneficio. Voy a cambiar estas líneas de código con la información que yo le voy a poner del mío, que le puse yo SSID1, SSID2 y contraseña 2 y contraseña con 3 Aquí le puedo poner cuánto ustedes quieren y cuánto utilicen. Yo recomiendo tener tres. Una es la de su casa, la de su trabajo y la de su compañero, ¿verdad? Y también esto es muy útil. Voy a hacer como un mini truco que pueden usar. Si están con sus compañeros, pongan la contraseña de celular a sus compañeros, porque así, si está fallando su proyecto, todos comparten internet y el que más con mejor velocidad es la que le da internet al proyecto. No tienen que reiniciar ni cambiar la contraseña. Es súper útil y he visto que ha salvado a un montón de gente en proyectos finales. Ahí ya está, listo, uh, la contraseña, que lo tengo en otro archivo. Ya os lo voy a mostrar porque ya puse mi contraseña. Ustedes lo pueden hacer con la propia Lo demás, la misma información lo voy a dejar ahorita Para que podamos tener lo mismo del sistema ¿verdad? Solo voy a agregar ahora la, la información del servidor Que sería una línea nada más que vamos a hacer Para poder agregarlo ¿verdad? Voy a crear el servidor global Ni idea que todos puedan acceder O cualquier parte de mi código puede usar el servidor le voy a poner Wi-Fi server y le voy a llamar server o servidor. ¿verdad? Bueno, lo voy a poner servidor mejor. Me gusta más poner siempre las variables que puedo poner en español. En español. Este es servidor. Y le estoy diciendo también el 80. Ese es el puerto que voy a usar la comunicación por defecto. Ustedes lo pueden cambiar. El más normal para páginas web es 80 o 8080. 80. Pero a veces, como hay múltiples servicios, es bueno cambiarlo. En este caso, lo voy a dar como 80. Ahora, crear servidor, pero no lo he inicializado. Eso lo voy a en el setup. para poder inicializarlo. Voy a ponerlo acá. Mi server.begin. Ahora, ya he inicializado el servidor. Lo que no he hecho es que estoy usándolo. Voy a empezar. A escucharlo y a ver cuando entra un cliente para poder empezar a trabajar. Y no, lo primero que hay que hacer es buscar el cliente para ver si está vivo con nosotros. Pero voy a borrar todo el código que tenía en el tutorial anterior porque no es útil para lo que estamos viendo ahorita. Voy a subir el código y vamos a ver cómo funciona para ver que todo está bien y poco a poco. Recomendación: siempre cuando me van programando, nos escriban un montón de código y suban hasta el final y van a encontrar mil errores. Vayan poco a poco desarrollando, pero pueden encontrar así los errores que tienen ustedes. Voy a trabajar ahorita con el CP32. Y voy a estar cambiando carácter entre 82 y 32 para que usted también vea que también funciona con ellos. Lo escribí mal. Dislexia pura, disculpen. Aquí escribí la F, va con mayúscula. Ahí está suena. Pero tengo otro error de otra fía. Todos nos equivocamos, gente. Es parte de pura mal, no te preocupes. Si se falla, falla algo, es normal. Si no falla, ahí hay algo raro. ¡Ah! De nuevo la F, ¿verdad? Ya decía yo Bueno, la misma F allá arriba la misma de acá Esta F mayúscula Ahí va de nuevo Voy a abrir la comunicación serial Es la lupita que está aquí atrás del logo que me lo esconde Ahí está, esa lupita A la ventana, le voy a reiniciar al SP Que tiene un botón aquí a bordo que puedo usar para reiniciarlo Para que me vuelva a poner mensaje Estoy conectando ahorita a mi internet Espero haber puesto bien la contraseña De momento voy a revisarla les puse, a... ¡Ah! Le puse como si fuera la contraseña ss1, ss2 y aquí es $5,000 porque estas son variables. Pequeño error, gente. Ya lo reparo. A subir de nuevo. Ahí está. Yo tengo una IP. Aquí me dice cuál dirección tiene él en mi red. La 192.168.50. No, esta dirección la voy a copiar y voy a ir a mi navegador. Voy a poner esta dirección en el navegador dentro de la misma red. Tiene sí que está en la misma red que está el Arduino. Le voy a dar Enter y... ¡Nada! ¿Por qué? Lo único que hicimos ahorita es que hagamos cliente, lo, lo decimos sola, lo, lo entramos a la casa y le damos una patada de un solo. No hemos, no hemos hecho respuesta, no hemos mandado una página web, no vemos que nos mandan, solo lo despreciamos de un solo. Y como ven acá, aquí es información que hubo un nuevo cliente, pero no lo hacemos nada con él. Empecemos el código para poder responderle y pueden monitorear que el cliente está con nosotros. Pero. Como pueden ver, el navegador intentó un montón de veces, pues yo, qué raro, no me responden. Intentó de nuevo, no me responden, que un montón de veces intentó, pero lo dejamos en visto, ¿verdad? Pobrecito, a enojar con nosotros. Otro Ahorita empecemos nuestro código. Lo único que hemos hecho es que creamos un cliente, vemos si está habilitado y si hay un cliente, entramos acá y decimos nuevo cliente y después lo matamos de un solo. Hemos hecho esta parte del código y hemos visto si existe y hemos hecho justo lo de abajo de matarlo para dar cliente. Hay que hacer todo lo demás que va a ser lindo. Voy a copiar y pegar de mi código ya terminado para ser un poquito más rápido, pues no vamos a estar aquí como tres horas. Ya sé que el video es largo, pero no quiero ser aún más largo. Ya lo que se me ha olvidado hacer y sería buena idea es poner el pin, ¿verdad? Como vemos, tenemos acá, tenemos un pequeño LED, tengamos SP, ya en el 3282, sería bueno describirlo y usarlo para poder trabajarlo, ¿verdad? Vamos a una variable para poder controlarlo, el estado de ese LED, que es una manera más correcta de hacerlo. Voy a usar en el pin 2 digital físico de cada uno de los SP, en el SP82 está en otro lugar, en el, 80, en el 32 está en otro lugar, pero ustedes pueden buscar, es el 2 que voy a usar. Ustedes lo pueden cambiar como ustedes deseen y por defecto lo voy a apagar el LED. Voy a usar la misma logia que uso en mi tutorial de Millis, por favor te recomiendo que vayas a verlo, también voy a poner el link en la descripción. Millis te ayuda a poder saber cuánto tiempo tarda algo sin tener que usar delay. El problema aquí, no podemos usar delay porque si usamos delay paramos todos los demás clientes y de todas las funciones. Vamos a tener que llevar el tiempo de una manera un poquito más avanzada para poder trabajar. También va a estar ese link en la descripción. Como estamos usando la función de Millis, vamos a poner un tiempo actual, un tiempo anterior y también ¿Cuánto tiempo vamos a mandar castellar al cliente? Yo le he puesto ahorita 500 milisegundos, medio segundo. Ustedes pueden poner más como ustedes deseen. Pueden poner un segundo o dos. Lo único que si ponen muy largo el tiempo, si un cliente tarda un montón, va a tener que los otros clientes tengan que esperar, ¿verdad? Con 500 milisegundos, yo con mis pruebas estaba bien en mi red, ¿verdad? Ahí pueden ustedes hacer otras pruebas para ponerlo más grande o más pequeño. Este número tiene que cambiar nada más. Justo cuando empiece leemos al cliente, lo que vamos a hacer es inicializar o poner el tiempo inicial con milis lo que hacemos es contar qué tiempo ahorita, que usamos la función milis para poder averiguarlo y guardamos también el tiempo final inicial, ¿verdad? Para poder de aquí para adelante, cuando la diferencia de tiempo sea mayor que 500, paremos todos y matemos a la gente aquí. También vamos a llevar una línea donde vamos a ir llevando el texto que nos ha mandado y también lo voy a guardar como línea inicial vacía, porque al principio está vacía pues no hay nada de mensaje, ¿verdad? Que son estas dos líneas que estamos acá, ¿verdad? En nuestro diagrama. Hacemos el mega bucle que va a mantener todo abierto, que se puede cancelar o va a explotar. Uno, el cliente se va. O dos, se le acaba el tiempo al chamaco. Si una de las dos cosas falla, se sale todo el sistema. Que dijimos que es este, que es el principal. Le damos cliente.conectado, para vigilar si están conectado aún o si la diferencia de tiempo ha sido mayor que 500. Sería bueno siempre estar refrescando que el cliente está ahí ahora. Vamos a confirmar que el cliente esté habilitado para responderle porque esperará que el cliente hable, que nos mande, que nos mande un cariñito. El tiempo actual sería bueno refrescarlo para ir verificando que cada función se va llevando de manera correcta. Y lo vamos a hacer. Tiempo actual es igual a milis, a los milisegundos. De aquí para adelante vamos a otro haciendo la función de leer cada letra y procesándola y escribiéndola y guardándola. ¿Cómo leemos la, la función? Es muy fácil. Hay una función específica que podemos usar que es, Cliente.lear o read. Yo cliente lo he puesto en español. Ustedes pueden poner client en casi todos los ejemplos. Pero quiero poner en español porque algunas cosas uno cree que no lo puede cambiar. Incluso les recomiendo saber que algunas cosas se pueden cambiar. Porque pueden tener dos clientes. Sí, gente. pueden tener dos clientes o más cosas al mismo tiempo. Puede tener un cliente para Alexa. Alexa. No respondí. Cuando quiero que responda, me dice. Alexa, buenos días. <ríe> Déjame sin querer. No fue bro. Ya no importa. Pueden obtener incluso una Alexa activada y también tener otra cosa al mismo tiempo utilizando su página web. Eso veremos un video más adelante. porque me gusta a mí enseñarles que se pueden cambiar esos nombres y luego guardar en una letra para ir mostrando cada letra. Recuerden, vamos a ver el mensaje completo y vamos a ir apiaceando letra por letra. Lo que vamos a hacer primero es ver si la letra es la que nos importa. ¿Qué es letra que nos importa más? El Enter. El Enter tiene un carácter especial en informática que es el pleca N. ¿Cuáles son los dos caracteres especiales que vamos a ver? Uno es el pleca N para el Enter y otros son todos menos el pleca R. ¿Por qué vamos a despreciar el PKR? Bueno, no deberíamos, pero para que nuestro ritmo sea más simple, vamos a despreciarlo para que la última línea venga vacía. porque no lo que haríamos, la última línea es PKR? Soy más va linda, vacía. ¿ver? ¿Por qué vamos a despreciar? Lo que vamos a hacer es que la línea actual le vamos a sumar la línea actual más la, e la, la letra. Esta línea debería verse así, que sería línea más línea más letra. Pero nos da a escribirlo de esa manera casi todos, porque lo que hacemos es un operador más corto. Ponemos más igual, significa el valor de la izquierda más el valor de la derecha. Y eso guardarlo en el valor de la izquierda, que cuando lo vas aprendiendo se ve un poquito más limpio ahora. Ahora, ya tenemos la línea y vamos guardándola cada vuelta que vamos mejorando. Internamente tenemos que ver ahora, después, pues cuando llegue la línea a ENTER, ya vimos esto. Ya vamos por acá, ya vimos esta, esta. Si no es una N, se viene para acá. Si no es una R, la salvamos. Ahora, veamos toda esta parte de acá que es la parte más difícil que yo considero que es del código. Recuerden, esto está como PDF y lo pueden bajar. ¡Vale un Vamos a copiarlo en la co captura de pantalla ahora. Queremos vivir de algo. ahorita estamos con dos opciones. Uno es que no sea la última línea y que sea la última línea. Si es la última línea, vamos a hacer algo especial. Veamos ahorita el primero al lado derecho, que sería verificar y borrar la línea. Solo para que nosotros podamos verlo mejor, voy a imprimir esa línea en la depuración serial para poder ver una por una y también vamos una función aparte de, de, de verificar. ¿Por qué lo poner aparte? Porque es mucho mejor tener ordenadito los códigos por funciones. Así, si querés modificar algo específicamente, vas a la función. Y es más fácil que hacer un, un scroll genial de todo el código. No sé dónde está esta función. Ni idea. Porque luego voy a hacer una función aparte que se va a llamar verificar mensaje. ¿Qué le voy a pasar a verificar mensaje? el mensaje actual, que es la línea que estoy leyendo, ¿verdad? Esta verificar mensaje debería crearlo yo. Lo voy a hacer hasta, hasta abajo, le voy a poner void, verificar mensaje, igual voy a una línea que va a ser en tipo texto, ¿verdad? Expliquemos esta parte que no he hablado nada de cómo vamos a verificar mensaje. Los mensajes van a ser dos. Uno va a ser encender y dos va a ser apagar. Vamos a poner eso en la URL del navegador. Cuando hagan un botón en HTML, van a mandar encendido o van a mandar apagado. Lo que vamos a hacer es ver, ¿existen estos caracteres en el mensaje? Digamos, dice encendido. Si es así, no va a devolver un valor mayor que 1. Esta función index of te devuelve un número de 0 a la posición donde está ese mensaje y te manda un negativo si es que no lo encuentra. Lo que vamos a hacer es, ¿el valor es mayor que 0 o mayor o igual que 0? Si el valor es mayor o igual que 0, es que se encuentra ese mensaje. Si no se encuentra, vamos a probar el siguiente que sería apagado. Y vamos a cambiar el estado. A TRUE o FALSE, depende en cuál esté. porque qué tengo una variable? Para poder esto tenerlo ordenado, para que en futuros videos podamos utilizar diferentes variables y utilizar diferentes formas de manejarlo. Casi todo lo que hacen encender directamente aquí el LED, yo no lo recomiendo mucho, porque es mejor empezar a estructurar bien el código para que en el futuro sea mucho más fácil. Repitiendo, vamos nosotros a buscar un mensaje específico en nuestro mensaje, y si se encuentra, encendemos o apagamos la variable de encender. Si se encuentra get espacio pleca encender, encendemos el LED. Si encontramos get espacio pleca apagar, apagamos el LED. Que sería este mensaje que nos manda el navegador ¿verdad? Y después de haber verificado la línea, hay que borrarla o quitarla. Voy a hacer línea igual a vacío a nada. Ya verificamos cuando la línea no es la última, hoy verifiquemos cuando la línea es la última línea. Si la línea es la última línea, vamos a encender LED, independiente sea apagado o encendido, y si no cambiamos nada, volvemos a encender, ya está encendido todo el Y dos, vamos a responderle o mandar una página web al cliente para que él dibuje algo en el navegador, ¿verdad? Pues no se enoje Y tres, vamos a salirnos del bucle. Cuando terminamos de hacer todo esto, tenemos que parar al cliente, tenemos que salirnos de todo Parar y poner al SP a descansar de nuevo. Eso vamos a hacer ahorita. Vamos ponemos aquí un break para romper el bucle que llamamos principal y irnos al final para poder ir a cancelarlo. Repitiendo, encendemos el LED, respondemos al cliente y rompemos. Hagamos esa función que en la cual le responde al cliente y le mandamos al cliente para que le dé una respuesta a él. ¿verdad? ¿Por qué pongo aquí cliente? Porque se llama mi cliente. Vamos a responder al cliente. ¿Cómo hacemos para responder al cliente? Vamos a empezar a escribir el mensaje línea por línea que queremos que el cliente reciba. Si nosotros esta función de, hola, ¿cómo estás? Eso es lo que le va a caer al cliente. Obviamente, eso no le sirve al cliente. Dijimos que hay un poco de información que hay que mandarle. Hay que mandar una cabecera de qué es lo que debe recibir el HTML y tenemos que mandarle el HTML de todo el cuerpo, ¿verdad? La cosa para poder ordenar esto más y para el futuro podemos poner CSS estilo y que sea bien lindo. Vamos a hacer una cabecera bonita que la pone en otro archivo y después la vamos a importar. ¿verdad? Vamos a usar data.h para hacer esto. Esta es la cabecera que voy a usar ahorita. Es una cabecera que está un poquito fea. Se lo dice ok y se lo pone este doctype y HTML de inicio. Ni aquí es lo que está arriba. En el futuro vamos a agregar aquí CSS o JavaScript para que se vea mucho mejor nuestra función, nuestra página web. Esperen eso en los próximos videos. Esta página es la primera que vamos a imprimir nosotros a nuestros clientes. Vamos a pegar ahorita todo ese mensaje que copiamos en el otro y vamos a empezar a mandar el HTML que queremos que él vea. El HTML a mandar, voy a mandar un poquito de información. Uno, le voy a decir el IP de él, le voy a decir hola, el número del IP. Fue no, como broma. Eso sirve a ustedes para ver, distinguir quién es cada uno. Incluso pueden hacer cosas especiales si ustedes tienen IP fijas para alguno. Solo permitir a esta IP acceder a este LED. Puedo decir algo. Ahí pongo cliente, le digo hola y le pongo la IP del que es la remota cliente, o la IP del cliente remoto, que es que está conectado hacia nosotros. Y voy a mostrar al principio, después de poner la IP cliente, hago un salto de línea. ¿Cómo hago un salto de línea en HTML? La manera más fácil es usar un BR o una etiqueta especial, ¿verdad? Para que salte de línea. Después voy a poner el estado del cliente, pero no poner true o false o poner 1 y 0, porque se vería feo, sería bueno que pusiera en español encendido o apagado. Podría hacer esto con un if, pero vamos a usar un operador especial. Si quieren ver más de ese operador, voy a dejar en la descripción y en la línea que arriba, en un pequeño short. Es un video de un minuto. Es el video más corto que le voy a mandar a verlo. Pero recomiendo que lo vean porque le ayudan mucho para desarrollar cosas más geniales. Lo que pasa aquí es, si esto es verdad, va a poner encendido y si eso es mentira o false, va a poner apagado. Después ponemos un botón en el cual cuando haga clic en él, va a mandar un mensaje. Podemos poner dos botones, uno a la parte de otro, uno para apagar y uno para encender. Pero a mí no me parece tan genial eso. ¿Por qué? Porque si po presiona el botón encendido, cuando está encendido, ¿qué va a hacer? ¡Encendido! No tiene sentido. Sería mejor un botón para apagarlo y un botón mismo para encenderlo. Cuando presionamos, cambia el estado, depende de quién está. Lo que haremos nosotros es que le mandaremos el mensaje opuesto para que lo cambie automáticamente. Vamos a crear una A, o un botón, o un link, o hipervínculo, que vamos a poner el estado, ya sea apagado o encendido, en base al inverso. Si el sistema está encendido, vamos a poner apagado. Y si el sistema está vamos a poner el botón encendido. Puede cambiarlo, ¿verdad? Y el mensaje que va a ser el botón va a ser cambiar. Y al final cerramos el HTML para que cerrar todo y que quede de manera más decente, ¿verdad? Ya, probemos el código, ver si funciona. Lo voy a subir primero a la SP32 y después lo subir a la SP82. Si es que no falla Posiblemente falle. Creo que no va a fallar. Ni yo me lo creo. <ríe> yo esperaba que fallara en algo, una línea una toma. Ahí está. Ya hacía sí, algo que tenía que fallar en algo. Cliente, el escribí mal aquí, me faltó la L. Subamos de nuevo. Ya subió vamos a entrar otra vez aquí arriba a la lupita vamos a ver aquí la IP en la cual está conectada creo que se conectó ya, Lo voy a reiniciar porque me vuelva a decir la IP la IP acá es, siempre no cambia cuando es dinámica pero si se da un montón de gente viene un montón de gente él puede perder su IP y ser otra diferente en el siguiente video voy a mostrar cómo no usar la IP y poner un nombre a CSP que a mí me encanta más porque yo que ustedes ven el siguiente después de este lo voy a poner acá, es la misma como pueden ver le voy a enter y está algo mal hecho Ah, cuando copié y pegué el texto, aparentemente quité este espacio en blanco que dije yo que era súper importante, de verdad. ¡Ni yo solo me hago caso! Lo merezco. Yo mismo. Ahora, ya funciona la página web. Aquí me dice la IP. Como ven, 160 es la mía. Y si busco en mi terminal, ifconfig, También pueden ver que también esa es mi IP. 160. Y si lo hago de otra, de otra computadora, también me va a decir mi IP. Voy a hacer la de otra computadora. Esta es otra computadora que tengo aquí en la parte. con la cual estoy grabando. Si entro acá, me dice 13. Y si veo que IP tiene esta máquina, tiene la número 3 también. Si no, él me está diciendo la IP correcta. Si cambio aquí, me dice el mensaje que también está apagado. Y si me voy ahorita al circuito y toco el botón, apago y enciendo. Apago, enciendo, apago, encendido, apagado, encendido, apagado. Y también otra computadora en la misma red también puede apagar y encenderle. Vengo para acá en esta, voy ahí lo encendí, ahí lo apagé, ahí lo encendí, ahí lo apagé y si ven, en la parte de arriba, llega ahí el mensaje de apagado, de clic, dice el mensaje de encendido clic, apagado, y si yo mando sin nada me pone aquí en la pantalla en cuál estado está, verdad, que es el apagado por efecto el código funciona de manera perfecta hagamos un pequeño vista rápida de cómo funciona todo verdad. tenemos el sistema que inicia la comunicación, que va a ver la comunicación con el servidor verifica los mensajes ve dos cosas muy importantes que esté vivo y que el tiempo no se le ha acabado le responde al cliente y muy importante responder de manera correcta hace un rato me equivoqué porque le quité ese enter que es súper importante para responder y si no le mandan ese enter lo castiga y al final lo que hago es nada más responder al cliente y ver los mensajes si el mensaje Incluye la palabra encender, enciendo. sin mensaje incluye la palabra apagar, apago. Y después le mando la página web al cliente. Ahora voy a probar con el SP8266 para que tengan ese, ese circuito ahora. Voy a conectar ahorita mi cable. Ven ahí, lo conecté. Le doy vuelta para ver que no hay más y acá. La cámara está vibrando como no hubiera mañana. Ahí está, conectado. Tiene otro demo que estaba trabajando antes. Y voy a irme a la computadora para subir el código. Voy a coger el 82 que tengo yo. Ya subió el código, ahorita voy a abrir la lupita Me dice cuál es la IP del sp8266, que es la IP diferente de 32 Lo voy a copiar, voy a ir al navegador Y si todo está bien, debe haber la misma página básicamente Ahí está, voy a hacer un poquito de zoom para verla Ahí tomo la página Y si vamos a ver al sp, también mandó ahí la información que un Mozilla se conectó, yo soy un Mozilla, también dice que soy un Ubuntu, yo, soy, yo uso Linux, dice que yo uso en español, puedo hablar inglés y todo lo que dice aquí que puedo hablar, yo le creo, y le pone que quiero estar hablando con él, ¿verdad? y al final dice desconectado. Vamos ahorita a ver el circuito, si yo toco aquí el botón, dice encendido, apagado, encendido, apagado. Si vamos a ver ahora el circuito, puedo tocar el botón acá, enciende, apaga, se enciende, apaga el LED amarillo, ¿verdad? No era en caso de azul que está invertido, porque puse un LED afuera. Porque me iba a decir la mala, ¿está invertido? No, está invertido, está bien. Solo que el pinche lag que está in ha incluido está panza abajo, ¿verdad? <ríe> ¿Le gustó este video? Yo sé que sí, por lo cual recomiendo que vayan a ver el siguiente que va a estar en la descripción y en la pantalla final de este video. Antes de recordarles una pequeña cosa, que nos encantaría que ustedes se suscribieran al canal y le den a ese botón de bajos amigos y compartan esto. Vamos a hacer una serie completa y con más gente lo comparta, más posibilidades hay que podemos hacer más videos. Recuerden, como siempre, si nos quieren apoyar, Apoyenos con un café, va a estar el link en la descripción, donde nos pueden mandar un café digital para que podamos hacer más y más videos como este. Gracias al compañero Ramos por mandarnos un café y permitiendo hacer este video. Sin nada más que decir, vayan a ver el siguiente video. Soy Chepe Carlos de ALSLB. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!